Guayaquil, rombo al centro una ciudad parecida, bueno, quiere parecerse a Mar del Plata donde pitan mucho, qué pereza donde pitan ah. se ¿Sí escucha? es el parque seminario está lleno de iguanas pero lleno es lleno, mira, está lleno por allá por acá el paraíso de las iguanas Iguanas y palomas conviven tranquilamente. No, yo no voy a tocar. Y por aquí está el libertador Bolívar, siempre cagado por palomas. regalo más ¿Y, cu y cuánto vale 250 en cuatro dólares y medio por aquí en una librería que se llama no sé cómo se llama librería Nuevo horizonte más o menos baratos una buena colección este es el parque del centenario a los padres de la patria del 9 de octubre de 1820 ¡Vamos! Vamos en Santa Elena son los buses para montañita. La vía principal de montañita este es montañita eso este fue el crepúsculo que nos tocó por estar buscando habitación pero bueno yeah, bueno esta es la playa de montañita el paraíso del hippie conocido mundialmente el sol. en fin paseando en Navidad y fin de año 2010. Esto es una rana aplastada la pueden ver es vodka eh, menta limón lo compramos acá en montañita estamos a emborracharnos pues allá están haciendo un coco loco Va a hacer un vídeo para que están haciendo el coco loco. ¿Cómo? Coco loco, ¿cómo se hace el coco loco? Ah, tengo primero que... Sacarle la, la carne del coco Ajá. para poder picarlo. Esto va licuado con vodka. No, perdón, con ron dorado. Con ron. Con ron, leche condensada. Leche condensada. Ah, árabe de granadina. Árabe de granadina. de granadina. Esto va a ser para la Selene. Okay. ¿Cuánto vale? Ah, a dos dólares le voy a dejar el vaso pequeño que vale 2.50, por ahí. Dos dólares que valen dos eh, aquí en Montañita él es un diablo que está en Montañita Coco Loco. Coco Loco está riquísimo. Está riquísimo, ya es el N. ¿Sabe de frutilla, no de coco, pero está muy bueno. Pero si sí será. Bueno, ese es Coco Loco en montañita.